Hola, hola, buenos días aquí, comentando Un día es y hoy venimos a Total War Warhammer 3, nuestro capítulo 6 de este prólogo con Kislev. Venimos con un ejército renovado, con ese oso elemental y nos vamos a enfrentar a los seguidores de The que han venido después de aquella batalla de aventura en el trono de bronce, por si no nos acordamos. Y vamos a plantarles cara sin más dilación. La idea de hoy es... Poder pasar por encima de este ejército rrr, rápidamente, sin preocupación. Y posteriormente ver si podemos ir eh, hacia la zona norte hasta llegar a esa última batalla de aventura con la que cerraremos el prólogo y la idea es tenerlo hecho hoy. Así que bueno, veremos si podemos alcanzar nuestro objetivo. En un principio tenemos bastante reposición de bajas. O, o Ya tenemos bastante reposición de bajas, los héroes suben rápido de nivel, eh, bueno, al menos en la última batalla de aventura nos dio bastante bastante experiencia, y bueno, no, no, no, a ver, la idea es sufrir pocas bajas, obvio, siempre no, ganar la batalla sin recibir muchas bajas, pero bueno... El problema que tenemos es que la, la gente de TCench. Ojo, ¿eh? O sea, estos, estos que tienen el ataque a distancia son un dolor. Yo pienso que hacen muchísimo más daño o tienen muchísimo más potencia que nuestras unidades de proyectil, ¿eh? También, creo que estas son nuestras unidades de proyectil básicas que no hemos llegado a, a incorporar mejores unidades, pero bueno. Poquito a poquito. Esta gente creo que tiene proyectil. Y, y luego cambian a las hachas, no lo sé Del estilo de los rompehierros Enanos que tienen como esas eh, Bombas y luego cambian solos Cuando están a cuerpo a cuerpo y tal No lo sé, no lo sé Ahora investigamos porque como los reclutamos en el último capítulo No hemos llegado a probarlos, pero bueno eh, Carga, carga, perfecto uh, Ah, vale, no, no tiene sentido Porque despegamos nosotros primero bueno, línea ancha Como ya sabemos Vamos a quitarlo todo de en medio Vale, gracias Y vamos a meter aquí línea ancha Eso es, más ancha todavía Incluso, eso es Aquí y aquí Vale, ok Esta gente tiene, tiene rango Sí, perfecto Vale, pues vamos a dejar esto a modo detrás, a modo de refuerzo Estas dos unidades que están un poquito más tocadas Y vamos a plantar estos grupos exactos ¿Podemos? Sí, vale, perfecto Vamos a meter las guardias de los zares aquí, en la zona centro Para acabar de cerrar, aunque no sea muy ancho, eso es Dejamos estos flancos, vale, y vamos a meter todo esto en un primer grupo Luego, bueno, este grupo nos lo vamos a llevar de 5, por lo menos este va a ser el 1, el 2, el 3, el grupo 4, vamos a hacer que sea este que es 1. Nuestra... La Catrina, el 3, vale. Todos estos en el 4, vale, perfecto. ¿Por qué? Todos estos en el 5, vale. Todos estos en el 4, vale, gracias. Y ahora, el 1 aquí, el 2 aquí, el 3 aquí. Ah, Vamos a meter a la catrina por fuera. El oso elemental tiene esta llamada o este berrido de congelación. Así que lo vamos a apartar un poquito. Y lo probaremos. Cargaremos desde el lateral con él y ya está. Y con el leopardo cargaremos ya después. Vale, iniciamos batalla. Nosotros vamos a aguantar y ya está. Vale, vamos a llevar a la catrina porque empiece a hacer daño. Vale, aceleramos un poquito a ver si podemos. Vale, vamos a atacar desde aquí, desde el hielo. Vamos a barrer esta primera zona, sí. Uy, está súper fuera de rango. Venga, avanzamos más. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Esa es buena. Vale, vamos a ir frenando esto. Eh, no me creo que no lleguemos a dispararles. Vale. Vamos a defendernos un poquito de la caballería. Así estamos bien. Vamos a ir metiendo ya los hacia el centro. Ojo, cuidado. Vale. Con nuestra Catrina podemos meter el. Vale, eso es. Y el grupo 4 ya está disparando. Maravilloso. Uh. Vale. Vamos a colapsar aquí. El patriarca lo quiero aquí. Vale, usted aquí. Perfecto. Vale, vamos a caer aquí. Uf. Vale, eso se nos ha ido un poquito, ¿eh? pero bueno Vale, todo el área, todo el área Muy bien, esto aquí, esto aquí Vale Es que estamos recibiendo muchísimo, muchísimo daño Muy gratuitamente Y casi nos estamos metiendo oposición ahí Está muy mal toda esta parte Luz, una buena llamada. Dale, hijo. Pero hijo mío. Eh, ¿Has llegado a lanzarla? Tengo mis dudas, eh. Vale, bueno, cargamos ya por acá. Vamos a meter ese trono aquí. Vosotros, apoyad aquí, por favor. Vosotros dos, aquí en esta zona. Vale, el patriarca no tiene nada más que tirar. A la más se nos la han reventado. Vamos a tener todo esto. Sí, porque no estamos gestionando. Nada, muy mal por nuestra parte. Eh, vamos a caer aquí cuerpo a cuerpo, ¿no? Un poquito. Eh, vale, vamos a meter aquí caña con los obviadores. El patriarca, ¿por qué nos está pegando? Eh, hemos perdido el oso también. Ah, bueno, el leopardo. Vale, vamos a ver qué cuida aquí. A ver, ayudando un poquito con la carga. A ver si podemos hacer algo, pero está difícil. Vale, un poquito de daño... De aquí, vale vale, vamos a ir ahí metiendo caña, a ver si podemos hacer más daño a los incineradores vale, esa caballería aquí, vosotros dónde vais, vale colapsar en el resto de flancos, vale, el patriarca, como va, cura, vale pero por qué... Aquí es que no entiendo por qué se queda eh, casi sin movimiento ni nada Vale, lo que nos está reventando son los incineradores Bastante, o sea, el poder a distancia que tiene este. este los ejércitos de French son brutales. Así que cuanto más podamos derivar para meter caña cuerpo a cuerpo, mejor. Vale, esto está bien. Vale, esto está mejor. Aquí a su héroe, por favor. Vale. Ok, el leopardo lo gestionamos para allá. Vale, tenemos unidad de subiendo. Normal. Vale, vamos a acabar de cargar aquí. Vale, es que el patriarca uh, eh, está súper bien. Vale, se ha muerto su héroe, perfecto. Vale, pero estamos aquí, venga. Vale, vale, vale, vale, vale. Ok, venga, los restos. Pues hemos perdido mucho, eh. Siendo el tutorial, espero que no se mueran las unidades. Solamente estén bastante tocadas y que hayan llegado a huir. El oso no sé cómo ha quedado. Una victoria pírrica. Vale, el oso no sé muy bien cómo ha quedado. Fue me ha parecido. Estamos fríos. Estamos fríos. Todo se ha dicho, ¿no? Pero, hostia... Oh, ¿Ha fallecido el oso? Sí, ha fallecido también el leopardo. ¿Nuestra doncella de hielo también ha fallecido? Uf. A ver, era un ejército tocho el suyo, ¿eh? Los malditos del caos... ¡Oh, estos no los hemos llegado a matar! Es que los incineradores estos han hecho mucho daño desde la distancia, ¿eh? Mucho, mucho daño. Sí, lo hemos perdido. Bueno, ahora lo reclutamos. Tesoro o liderazgo. Vamos a coger tesoro para reclutar. Vale, si nos toca, perseguimos. Vale, no les toca a ellos. No me asaltarán. Nah, no. siendo tutorial no te va a tocar defender. Me parece correcto. Eh, venga, tu pastilla. Vale. A doncella herida, porción de velocidad. Yuri al 19 vale vale vale reemplazo de bajas a tope perfecto Upa. venga desplégame un poquito esos dos puntos de habilidades eh, vale vamos a meterle hoja de tal también Ahí, full daño sin preocupación adivinación resistencia a proyectiles Discos de detención, efectos sobre el área del libro más 5. Vale, me gusta. Eh, vale, con esto cerramos ya. Ok, podemos atacar aquí este ejército. O sea, vale, estábamos seleccionando solo... Nah, esta la simulamos. Perfecto. Sigue siendo mi hermano, Lole, O sea, le, le mata la duda. Ese es mi sangre. Un honor que nadie más puede reclamar. Vale, el lince nos lo vamos a quitar. Porque tampoco ha sido tan, tan, tan, tan efectivo. Vamos a reclutar además... Eh, creo que vamos a coger lanceros alados. O sea, está muy bien. Acorazados, cuidado, eficaz contra infantería. Nos puede venir muy bien. Dos unidades de estas... Vale, estando así no nos podemos mover. O tenemos más tecnología que descubrir. Sobrenombres, mantenimiento... Rendas mejoradas, coste de reclutamiento, mantenimiento... Eh, la verdad es que no nos... Vale la pena. Vale, vamos a meter esta. Pero por meter, literalmente. Vale. Ahora nos moviremos. Quit quitaremos la, la acampada. No se puede atacar en esta actitud y lo hemos hecho, ¿eh? Uh, ¿qué, ¿qué falta? Ah, vale. Vale, vamos a meter la marcha. Bueno, llegamos a la misma. No. Y a, de asaltar. Vale, pues no, vamos a meter la marcha y vamos hacia el norte. Y una vez estemos aquí, ya cambiamos de actitud y listo. ¿Eh? ¿No lo oyes? ¿Los oídos? Los mitos, ¿No hay otra forma? Pues, ¿cómo te cuento eso? ¿No seas necio? ¿Que no oyes la voz de Ursula? ¿Acaso no me guía? Probablemente pues, no, vale, 20 no Vale, no va a llegar a tiempo, pero La añadimos Sirvo al oso, tú sigues a los tiros oscuros Pero quizá podemos encontrar una causa común Uy, acceso militar Vale, te acepto. Compartiremos la masacre y los botines tan, tan, tan, tan. Vale, ok Nah, ya estamos O sea Podemos acceder directo Vale, vamos a meter la actitud a saltar Nos vamos a acercar aquí ¿Podemos reclutar algo más? Sí que podemos. Cosas con lanza, cosas normales. La, el proyectil es el mismo, ¿no? De uno a otro. Vale, vamos a tener otra unidad de estos, de cosas acorazados. Vamos a pasar el turno y ahora asaltaremos esto. Perfecto, perfecto vale no sé si podemos pasar por encima de esto o al menos el monolito lo podemos sacar Autoresolución, victoria ajustada bajas bajas vale vamos a meter este vale perfecto ocupamos defensa cuerpo a cuerpo vale está bien Yuri we cannot be everywhere ¿Qué si we entrust a un veterano para a new army? ejército? to help enforce your will? To bring forward those who wish to lead. A quien Let me see. Let me see. Let me see. Let me see. Let lo see. Let me see. fortaleza Vale, pues nada, reclutamos este porque nos lo piden y ya está. Vale, no cuenta con el ejército porque tienes que transferir unidades de un señor a otro. Lol, pero no quiero transferir nada. Vale, vamos a transferir un poco de morfalla, eso es. Y a Yuri le vamos a reclutar unidades más tochas ¡Oh! No teníamos presupuesto. Vale, bueno, me sirve. A ver, podemos subir de nivel a todo lo que tiene Yuri, así que vamos a meterle... No le podemos poner... Vale, el golpe letal heroico, perfecto. Y esta experto en logística, reemplazo de bajas. Ah, no, ya está. Vale. Vale, ya el patriarca, tenacidad, los puntos de golpe, fervor, fuerza del arma... Vale, vamos a meterle puntos de golpe para que tanquee un poquito más el patriarca. Y con eso cerramos el turno y nos acercamos. Bueno, ¿cómo llegamos hasta ahí? Bueno, en serio, tengo duda. ¿Hay que, pegar, ¿Hay que pegar vuelta por algún lado? ¿O es aquí? Vale, vamos a cerrar este turno. Recuperamos un poco nuestros puntos de salud. Vale, la doncella lista para servir. ¿Dónde la tenemos? I have Vale, nos adjuntamos al ejército de Yuri perfecto Ahí, hombre vale, metemos aquí a este señor vale, no vamos a reclutar más porque para qué hecho. vamos a... A asignarle Bueno, vamos a una tontería Vamos a reclutar directamente Desde okay. el ejército de Yuri Y listo Vamos a meter otro de lanzas Por si acaso Y ya está ¿Quién no se ha movido? Ero guarnicionado sin moverse Vale Ok, pasamos turno O sea, está bien Que sea Eru guarnicionado sin mover Era lo que esperábamos Ok Vale, pues nada Ahora con el ejército Listo A tope Actitud ninguna Vamos a acercarnos Vale Ujú Uh, se me cuidan. Llamará a para tu cuerpo. I said its name. Uh, el precio del. pronunció su nombre. Llovía sangre del cielo cuando una demonia corn surgió del abismo de los gritos. Unas grandes alas se lanzaron sobre, sobre el borde y el devorador de almas se terminó junto a mí. Del cielo cayeron cráneos que, hallaba, que aullaban en agonía al caer sobre el mismo. Donde se acumularon hasta formar un puente. Mi hermano se aproximó. El leal Geric, que confió en mí cuando otros no lo hicieron, que me protegió cuando otros no pudieron, le tenía miedo al demonio. Matar a Geric. ¿What? ¡Hostia! O sea, claro, ya la no tenemos que luchar contra un ejército de x otro... El cuerpo sin vida de mi hermano cayó al suelo. El devorador de almas rugió al lanzar el clame brillante de Geric hacia el puente. Crucé el abismo junto con el demonio. Mi ejército flaqueó. Pero terminó mi me siguió. El demonio me siguió. Mi se Lulul Ah, bueno, entiendo que estás lanzando como los cráneos al. Al. Al trono. Pero queda raro. Vale. Ya, claro, ya es la batalla de. ¿Cómo bueno, te deja consultar el resto del mapa, pero es estúpido. Vale, pues nada, let's go. A ver qué encontramos aquí. No que tu death was not wasted brother your blood has brought us el apoyo del demonio Fuá. vale Turbio no lo definiría de otra forma. Antaño, un vallardo de Dédica y ahora un señor de la guerra del caos. Dirige una alianza de tribus dedicada a los poderes oscuros. No se tendrán ante nada para evitar el ataque a la ciudad de la Las fuerzas del caos nos rodean. Debo luchar. Vale, cae. Okay. Batallón. Se viene batallón. Qué turbio final, o sea, literalmente matas a tu hermano por la devoción al caos. Bueno, es que todo fue el problema del libro, al fin y al cabo recoges el libro ese de los secretos y te lo pones a leer y, y como que te, te entra un síndrome de Estocolmo de estos de que tus secuestradores, o sea, aceptas las morales... O, o, ...o las consignas de tu secuestrador... ...y es como... Ah, ...ahora soy devoto del caos... ...me la suda Ursum... ...y era toda una trama para... ...qué fuerte, eh... Y era toda una trama para... ...para que un demonio del caos... ...contactara conmigo y... ...y literalmente... ...y me debiera al caos... ...vale, pues nada... ...vamos a ver qué pasa... ...¿te imaginas? ...que Yuri se transforma... ...en un demonio del... del caos... ...pero en mitad de batalla... ...rollo que puedes... El traidor malgasta su poder. Uh, o sea, peligro con los mamuts, eh. El traidor malgasta no su poder. Ha asumido el papel de un desparecido señor de la guerra ya que negocia con esa oscuria bárbara. Uh, tengo un gran demonio de mi parte, les mostraré a todos cómo si ejercer el verdadero poder. Es una lástima que vaya con el hacha y no lleve la espada. Pero bueno. Vale. Uy. Ah, vale, no puedo porque... Espérate, vamos a tirarlo todo para atrás porque me agobio. Vale. Una línea de cuatro aquí en el centro bien poderosa. De hecho, vamos a dividirla en dos. Así, esto es. Vale. Y metemos aquí en medio el oso para que absorba proyectil me gusta esto va a ser un primer grupo luego vamos a meter la guardia del zar aquí en los laterales para acabar de colapsar contra quien sea que venga vamos a meter también un poquito de vale este va a ser mi flanco derecho o sea el izquierdo este el derecho este va a ser de aquí detrás de apoyo y ahora vamos a meter todos los arcos aquí detrás perfecto, me gusta un poquito de caballería, vale, en este lado para acompañar al demonio y ahora es aquí este, este y este vale, perfecto, pues nada ¿qué? Vale, vamos a pelear. ¿Qué ha sido eso, tío? Debemos llegar al portal hacia el mata Matar a todos los que se interpongan en nuestro camino. Vale, vamos a avanzar. Se me cuidan. Tremendo bicharraco. Que encima vuela, tú. A ver, daño para más básico. Habilidad activa: explosión. Y set de sangre. Carga velocidad de ataque. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Aquí estamos bien. Aquí estamos mejor. Vale, vamos a darle un poquito de velocidad. Y vamos a atacar esto desde el lateral. Claro, es que con las piedras y todo esto a medias. Refuerzos enemigos han hecho muchos con muerte. Uh, uh, uh, uh. Vale, vale, vale, vale, vale. Vale, eh, nos traemos a la caballería. grupo 1 aquí ya, el grupo 4 aquí ya, el grupo. Vale. Bueno, el grupo 2 que avance más o menos. Vale, vamos a cargar aquí. Vamos a ir con este señor hasta aquí. Vale. Vamos a meter esto, que es el fin y al cabo. Bufo zonal. El.. ¿Podemos cortar aquí? Vale, eso es. Vale, patriarca, vamos a meter en los bufitos ya. Pero vamos, poco... poco nos van a poder hacer, ¿eh? Nos van a toser mucho, Uf. Feo me parece ese grupo de... De Zens que viene por este lado, vale Pues perfecto, el grupo 3 vamos a cerrarlo ya Vale, vamos a desviar el grupo 4 para que empiecen a meter ya fuego aquí Vale, la maga, ¿dónde está nuestra maga? La doncella de hielo, vale, la movilizamos El invierno eterno, ¿tarda mucho? Sí Vale, vamos a ir cargando hacia aquí, nuestra maga, podemos meter este exacto, vale, está bien, vale, la lágrima, eso es, maravilloso, vale, grupo 5, aquí cargando rápido. Venga, llegamos, llegamos, llegamos, llegamos. Está, bien, está, bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está muy bien, vale, continuamos, continuamos. Uh, un ataque por la espalda. Estas atraídas han debido de seguirnos. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, pita todo. Vale, vale. A ver, el grupo 2. Vamos a sacarlo para acá. Rápido. Esta infantería también. El oso, aquí en este lado. a defender a esta gente. Vale, las voladoras aquí. Vale, podemos traer a este señor de <ríe> acá. Es que me da mucho miedo estas voladoras, tío. Vale, vale, vale, vale. Bueno, parece que nos vamos a poder defender bien. Carga aquí, hijo mío. Es que esto no está tan decidido, eh. Venga, vamos. Ok, de aquí. Venga. Gracias. Hombre, lo suyo o lo oportuno es poder... Ir. ser capaces de meter mucha caña ahí... ...haceroso. Ah, vale. Venga, colapsamos aquí. Oh, espérate, en el grupo 4 vamos a ir formando aquí para reventar esto. ¿Dónde está nuestra caballería? Miedo me da. A ver, la maga. Vale, ahí está bien. Vale. Vale, vale, vale, vale. Al señor este, sí. Y metemos esto, y metemos esto, y metemos esto vamos a hacer esto aquí, vale, está bien vale vale vale, vale, vale, vale vale nos falta algo esto aquí vale, o sea, no hay nadie dormido me gusta venga esas lluvias, vale. Vale, Patriarca tiene... Vale, vamos a echar la curación para ir a... a un poco todos esos daños. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. El lágrima aquí... ¿Esto es buen ataque? No lo sé. Uh, así sí. Muchísimo daño, ¿eh? Por parte de la doncella de hielo, me gusta mucho. Vale, podemos meternos. ¡Dios, Dios, Dios, Dios, Dios, Dios! Vale, vamos a ver si podemos llegar hasta aquí, este, hasta este señor. La caballería, claro, está ahí metida. Y no podemos salir ni de milagro. ¡Oh, podemos! y están súper descontrolados vale vale vale no es que no hay nadie entre comillas dormido en ahí bailando la mona estamos todos dándole calor aquí a su señor vale vale está muy bien está muy bien está muy muy, muy bien vale vale nada podemos perfecto y es que con los bufos así zonales. Es pues una no pasada. Vale, vamos a darle caña. El traidor Slaying ha recibido su merecido. Perfecto. Nah, y el resto ya huyen. Creo. Venga. El traidor ha muerto y sus seguidores huyen. Encuentra a mi hijo de Kislev. Y esto es un super señor. Verás. O sea, a ver, es que se ve venir, ¿no? Pero, ujú, ¿vale? ¿Qué pasa? Uh. Yurito corrupto. La ciudad de la era mía. Uy, se ha roto la espada. Se ha sacrificado mucho. No tengo remordimiento, solo poder. uh, uh. uh. Al otro lado de este portal se encuentra mi dios. Si es que tú te crees, Estoy listo. Me da bien la nariz que Ursum no es. ¿eh? En las profundidades del reino del caos. Ahora, Ursum es un dios del caos. Has viajado mucho, mi protegido. Mira lo fuerte que eres ahora. ¿Sabes ¿Sabe si te llevas una pistola para enfrentarte a un dios? Ok. Yo soy la sombra. ¡Ojo! Delacor, ¿de ¿dónde está Ursula? Ah, sí, el dios que abandonó a Kislev. Ah, échame te pincha ¿eh? ¿Qué, qué? Mentira, él me ha traído hasta aquí. Mi voz te ha traído hasta aquí. A ver cómo Ursula cuando él no lo hacía. ¿Qué engaño es este? Nos ha dado cuenta Mi mano ha guiado tu destino Skolden, Kurns, tu hermano Fui yo quien los puso a todos en tu camino Piedras para afilarte Hombre, mata a tu hermano No se para nada, Me Reaccionaron como me reaccionaron a mí Te he liberado de su carga Lo que he hecho, lo he hecho por un... Lo has hecho por ti mismo Has tomado lo que deseaba tu corazón Mira. mira cómo has disfrutado con tu bautismo oscuro dónde está deja que te lo enseño esa que tanto desea está muerto te imaginas oh wow, ¿no? <risa> Debilidad Mi oh. tampoco de la sangre derramada en su nombre ¿Qué me cuentas tú? La razón por la que Kislev sufre <tres> Yuri Son Kislev El acorde usa para su propio beneficio Acaba con este sufrimiento, liberame Puede ser el mejor que a un hijo Salva Kislev Ha tenido un que coge lugar ¿Será la fe? ¿O oh, no? Haz lo que debas, hijo del caos. Reniego de ti? ¡No! ¡Qué turbio! Así comienza. Es indispensable jugar el prólogo para entender... La campaña de Kislev. Si no lo tienes. ¡Oh! Y esta era la explosión que se ve. Esta es la explosión que se ve en el tráiler de arranque del Total Warhammer 3. Cuando abres el juego, te sale esta anim esta, esa animación de boom y estalla. Cor ¡Qué fuerte! ¡Belacor! ¡Me traicionas! No, me no voy a morir aquí. aquí. Yo Dios del caos Yahwaki, roto, traicionado por mi propio Dios Desterrado por Belacor Solo he probado un bocado de vuestro poder Y mirad lo que he conseguido Dejad que me den un festín Kislev será a mí y juntos os serviremos Otorgarme vuestra terrible gracia. ¿Lo transforman en un demonio del caos? Sí. Bueno, oh sí. Y este es el demonio, el príncipe demonio que llevas, que es customizable en la campaña de, del caos. Porque hay una campaña como específica del caos que es como el príncipe demonio. ¡Qué bueno, tú! ¡Qué fuerte! Me parece sublime el twist que tiene... Os quiero decir, se veía, ¿no? Porque se veía. Pero tiene un twist buenísimo al final que desencadena en todo... Eh, maravilloso agradecido de haber traído hasta la taberna. Dicho esto, cerramos. Así que lo de siempre, recordad, seguidnos en Twitter a los dos, tanto a Kiwi como a mí, que van a estar los dos en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También recordad, seguidnos en Twitch. Abrimos directo de vez en cuando, así que vale la pena que nos tengáis localizados. Y por último, suscribiros a la Taberna Rocanera en YouTube, que estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor. Gracias a vuestro apoyo. Ahora sí, continuaremos en los próximos vídeos con la campaña de los Reinos Ogros. Así que espero veros por allí. Venga, hasta luego. Adiós.